FENASCOL durante el 2021 realizó una serie de transmisiones en vivo que contó con la participación de entidades públicas y privadas, familias, líderes y lideresas de la comunidad sorda, profesionales y expertos de diferentes ministerios, entre otros, quienes nos acompañaron en una serie de webinares llamada 90 minutos de los derechos. A todos ellos, muchas gracias por participar. Durante este año, FENASCOL interactuó en vivo con líderes y lideresas de diferentes asociaciones de Colombia, permitiendo que, mediante 90 minutos de los derechos como parte de la estrategia de transferencia de conocimiento, se abordaran temas de gran interés para los participantes, como por ejemplo, políticas públicas y derechos de las personas sordas, brindando herramientas que les permita hacer incidencia y participación en diferentes espacios para la exigencia de sus derechos. Esto sin duda fortalece el movimiento asociativo de personas sordas en Colombia, gracias a la participación activa de la comunidad. Así continuamos demostrando que la unión es nuestra fortaleza.